se ha generado un nivel de confianza entre los pueblos étnicos y la Procuraduría. La Procuraduría puso los pies en territorios donde ni siquiera sabían que la Procuraduría existía. El Procurador Delegado llegó su equipo y atendimos a la gente en sus comunidades. Pero además de ello, logramos intervenir en muchísimos procesos judiciales y activarlos de nuevo. Hemos obtenido diferentes fallos en favor de la protección de los derechos territoriales, de la protección de las víctimas. Hemos acercado a las comunidades, a las autoridades étnicas, con entidades del Gobierno Nacional, con funcionarios del Gobierno Nacional. Hemos realizado un sinnúmero de audiencias de seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo de Paz y lo más importante de esto, se ha permitido que la Procuraduría sea étnica en su agenda, en su estructura y se ha permitido que los pueblos étnicos sientan a la Procuraduría como un ente que defiende sus derechos.